En la Antigua Grecia, la práctica de la masturbación era ridiculizada y desdeñada. Los griegos valoraban el control de los impulsos, por lo que esta denotaba una falta de dominio. Por eso, se veía como una práctica propia de esclavos, menos cultivados, que podían ser castigados por ello. También una práctica femenina, pues el autocontrol se percibía como una cualidad masculina. Por eso se mostraban a mujeres con deseos sexuales desenfrenados.